Y llegó el momento, llegó el momento de ella, estoy hablando de la ingeniera Alejandra Garro, ingeniera en alimentos y técnica en nutrición. ¿Qué nos trae hoy en su columna en la lupa? Nos trae algo que si ustedes pudieron ver la nota que compartimos desde Mix Magazine en el Facebook, algo que se está hablando mucho, esta información que se dan en los envases, en las etiquetas. Por eso hoy ella va a hablar de envases, info útil para seleccionar y comprar alimentos. Ya decimos que el mundo es diferente después de esta pandemia. Y después de esta charla con Alejandra, ir al supermercado también va a ser diferente. A leer más todas las etiquetas de cada producto. Pero eso lo va a comentar ahora ella, en vivo y en directo para todos nuestros oyentes. Alejandra Garro en la tarde del Mix. Hola Ale, ¿cómo va? Hola Cari, ¿cómo estás? Buen lunes para todo el mundo. Arrancamos otra semana con esta info de actualidad para que se lleven algo muy, muy, muy valioso a la hora de comprar. Esta semana van a hacer las compras de manera diferente. Van a ir con, con un plus al super. Con lupa para todos aquellos que no ven bien, llevar la lupa porque es verdad, ¿eh? vos vas al supermercado y por más que uses lentes, hay unas letras tan chiquititas que necesitas ir con la lupa, así que llevar la lupa de Mix Magazine. Hay que ir con lupa, hay que leer con lupa el, el envase, realmente está puesta, la información que se hace más necesaria para el consumidor está puesta muy chiquita, muy chiquita, milimétrica, y se destacan otra otra info, que de pronto el... Eh, el, el, el, el dueño de la marca pretende mostrar, por supuesto, pero que eh, es a veces capciosa, a veces no del todo fidedigna, digamos, a nivel marketing puede ser muy útil, pero eh, para el consumidor que quiere comprar eh, salud junto con el alimento eh, no es, lo, lo, o sea, lo que se ve a primera vista de un envase no es lo, lo fundamental que nosotros deberíamos consultar. Eh, vamos a hablar hoy de esto, yo decía que es eh, muy actual, porque eh, salió una, una noticia en la agencia TELAM, donde presentan un proyecto, que, que está en tratativas todavía, para modificar el rótulo. Cuando digo rótulo me refiero a todo lo que está escrito en el envase, para sí. modificar la cara frontal del rótulo. No, no dice la noticia eh, muy expresamente qué modificaciones quieren implementar, pero sí eh, que yo, eh, desde mi, mi área, considero que hace mucha falta. Porque en otros países sí tienen eh, unos ele algunos elementos que les evitan tener que ir con la lupa al supermercado. Porque realmente sí. no se ve nada. Entonces uno termina eligiendo el producto por hábito, porque siempre compra esa marca porque lo recomendó una amiga o porque lo vio en la tele o por el precio o porque el envase es atractivo, es lindo y el envase quiere decir algo que si yo a veces el envase es verde, ¿no? Intencionalmente, entonces yo ya asocio que bueno, debe ser sano. Entonces, cual, yo llevo. Ale, vos sabés que a mí me pasó esto con un café, esto que vos decís por costumbre, ¿no? Un café eh, que no, no era café, está como envasado, como café instantáneo, tiene azúcar. Eh, cualquier cantidad, y no es café, pero te lo venden como café, está disfrazada la etiqueta, y después cuando vos empezás a leer esto que tanto decís vos, te das cuenta que quizás no es para diabéticos, por la cantidad de azúcar que tiene, y todo este polvo que le ponen como instantáneo, eh, y son marcas muy reconocidas, no era una marca así, este, estas que no las conocen nadie, no, muy reconocidas. Sí. Sí, pasa lo mismo con, bueno, ni hablemos los jugos en polvo, ni hablemos, eh, que, bueno, no sé si alguien a esta altura considerará que, pero vamos a suponer que puede pasar, que alguien compre estos jugos pensando que, bueno, aprovecha algo de vitamina C, resulta que cuando lo lee bien, el producto no es jugo, no es. Lo mismo pasa con la miel, presten atención cuando, cuando van al súper, a ver si la miel es realmente miel, queso untable, queso rallado. Eh, eso pasa un montón. Una, una, un tip que yo les voy a dar, eh, para que aprendan a leer de forma fácil, es eh, en la cara frontal siempre tiene que estar la denominación de venta, se llama. Sí o sí, la cara frontal del producto nos tiene que decir a nosotros qué es. Por ejemplo, estos eh, polvitos para preparar bebida, dice así polvo para preparar bebidas, sabor, naranja, ta, ta, ta, pero jugo no dice, ¿no es cierto? Entonces ustedes tómense el trabajo y lean a ver si el que es un tablet dice eso a ver si la miel dice miel o qué dice. Entonces se van a evitar estas sorpresas como le pasó a Cari, de llevar súper convencido un producto pensando que era café porque el envase daba toda la, la pauta, digamos, de, de, para creer que era café, pero resulta que terminaba siendo... Otra cosa. Eso se llama denominación de venta y les recuerdo, por ley, siempre en la cara frontal les tiene que decir. Mira, te voy a mostrar una herramienta que usan en la Unión Europea, que ojalá eh, lo, que, lo que resuelvan acá sea parecido a esto, porque está muy fácil, fíjate. ¿Se ve, Cari? No, toda, ahora, ¿Ahora? A, sí, ahora sí. Vale. Mira, lo llama. Hay que ponerlo y... en grande, no sé si lo puedes poner. La imagen. Eh, sí. Se, lo llaman Nutri-Score. Ahí mientras, mientras esto. No, no me lo permite pasar adelante. A ver. Lo llaman, decía yo, Nutri-Score. Y, uh -huh. y tienen una especie de semáforo con distintas eh, letras y distintos colores, donde la, la primer letra. Es un, un, simboliza un producto de calidad superior y a medida que se desciende en el abecedario, digamos, el producto se va haciendo eh, inferior en cuanto a calidad nutricional, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esto, esto está en, la, en el frente y yo de un solo golpe de vista puedo ver si el producto es mejor o peor que, por ejemplo, el de la competencia. ¿Me explico? Puedo hacer comparaciones entre marcas puedo hacer comparaciones entre productos similares vamos a poner como ya que vino el café puedo comparar entre café y malta supongamos no con un solo golpe de vista que me permite este, este nutri score hay otros países que tienen un semáforo que tiene un sistema similar las marcas por supuesto no están muy de acuerdo porque uno de, de un solo vistazo ya puede decir uy no esto no lo llevo no entonces hay bastante dilema entre lo que quiere el Ministerio de Salud, en este caso, que es el que está abogando por el proyecto, y lo que quiere la marca. Pero para nosotros, consumidor, sería un golazo, ¿no? Nos evitamos ir con la lupa al supermercado. Tal cual. Yo sé que hay que ir con la lupa a todos lados, estar en la lupa todos los, todos los días, porque claro, la lupa sigue activa, ¿no? Dentro de la radio. Pero ese es una herramienta más, y la verdad que nosotros tenemos que tener las cosas claras, Por las dudas, y que en casa la lupa. Nos hace mucha falta como consumidores, porque yo siempre se los enseño, pero bueno, eh, en, en, en general no es algo que, que, se, que, que la gente aprenda normalmente. ¿Dónde lo aprende? ¿Dónde aprende a, a qué leer en un, en un rótulo? Entonces realmente nos falta esa claro. herramienta como consumidores. Acá dejo tres tips. Hay sí. mucha más información, insisto, pero para empezar, la denominación de venta, que es lo que tiene que estar en el frente. ¿Qué es? Miren, cuando vayan al súper, agarren esos polvos y lean, se van a acordar de mí, lean si dice jugo o qué dice. Insisto, prueben con la miel, prueben con los quesos, a ver qué pasa. Esto primero. Segundo, la lista de ingredientes. La lista de ingredientes que aparece atrás, normalmente en la cara al, al dorso, les puede dar una, un dato interesante. Siempre los ingredientes tienen que estar enumerados de más a menos. O sea, el que aparece primero en la lista es porque está en mucho mayor cantidad, y así va disminuyendo a la medida que avanzamos en la lista. Entonces, si ustedes son hipertensos, si ustedes son diabéticos, si tienen colesterol elevado, bueno, vean eh, el, el ingrediente, digamos, clave que ustedes tienen que detectar para, para consumir menos, a ver en qué orden aparece en la lista de ingredientes, a ver si tiene mucho o tiene poco. Eso es un dato lindo. Y dentro de la lista de ingredientes, van a ver que aparecen siempre eh, enumerados, dice INS y NS seguido de un número. Esos son todos químicos que tiene el alimento agregado. Colorante, conservante, estabilizante, edulcorante, etc. Todo sintético. Entonces, para aquellos que nos gusta consumir, bueno, lo, lo, lo más natural o lo menos manipulado posible, a mayor cantidad de INS encuentren en la lista de ingredientes más sintético o super procesado es el producto. Último, y este me parece que es clave. Lean la info nutricional, que es la tablita, que normalmente también aparece atrás. Esta, eh, esta siempre la leen, ¿no? Leen la fecha de vencimiento y las calorías, por lo general. Eso es lo que se lee de un alimento. Y eh, me dicen, no, porque este tiene, en este caso, el del ejemplo, tiene eh, 304 calorías. Y yo le digo, bueno, 304 calorías, ¿es mucho o es poco? Y ahí como que se queman los papeles, ¿no es cierto? Porque 300, sí tiene 300 calorías, pero ¿lo comparo con qué? Para saber si, si me conviene consumirlo o no, ¿me explico? Miren, fácil, casi todos tienen la cantidad de calorías, grasa, proteínas que hay en 100 gramos de producto. Esto no interesa demasiado porque yo no sé si voy a comer 100 gramos o no, no sé cuánto es 100 gramos de producto, entonces... Vayan a leer la cantidad que hay en la porción. ¿Cuánto es la porción? Bueno, acá en el ejemplo me dice, la porción son 130 gramos o 5 unidades. Entonces, vamos a decir que estos son galletitas. Bueno, la información que aparece en la tabla dentro de la columna de porción está referida a esas 5 galletitas. La, la de cantidad cada 100 gramos es prácticamente inútil. Lean la de la porción. Ahora bien, nos concentramos, ¿cuántas calorías tiene cinco unidades de galletita? 304. Bien, eso es mucho, es poco, me falta, no lo sabemos. Entonces, esta columna que nadie la lee, la de que dice porcentaje BD, porcentaje BD es porcentaje del valor diario recomendado. ¿Qué quiere decir? Vamos a volver a la fila del valor energético o las calorías. Quiere decir que del 100% de calorías que una persona tiene que consumir en el día, haciendo referencia a una persona de 1,70m, 70 kilos, sana, adulta, etcétera, es un promedio, al 100% de calorías que tiene que consumir esa persona para mantener su peso constante, cinco galletitas me aportan el 15%. Vamos de nuevo. De, del total de calorías que yo consumo en el día, bueno, cinco galletitas ya me están dando el 15%, más o menos andaría. Ahora vean qué pasa, digo galletitas por poner un ejemplo, esta, esta tabla es genérica, no es de galletitas. Eh, ¿Qué pasa con el sodio? Veamos, ¿cuánto sodio tiene en cinco unidades? 1,602. ¿Es mucho, es poco? No sé, vamos a ver al porcentaje de valor diario. Miren lo que me dice. En cinco unidades ya me aporta el 67% del diario recomendado que yo tengo que consumir. Un montonazo. Entonces ustedes pueden así, aprendiendo a leer, hace falta práctica, pero es fácil, no es difícil leer las tablas. Pueden realmente comprar más inteligentemente. No sé si se entendió, Cari, esta explicación. Sí, realmente sí, sí. es, es se importante. Entiende, sí. Es importante, porque si no hacen eso, van y miran las calorías y dicen ah, no, pero tiene 300, bueno, sí, 300, pero eh, será mucho o poco, bueno, vayan al valor diario y a más cerca esté del 100%, y bueno, menos recomendable es, digamos, el producto para establecer una regla general. Esto es cuestión de costumbre, como todo, ¿no? Que ahora encima este año nos estamos adaptando, que hablábamos fuera del aire, Ale, esto de decir, bueno, en internet, el hacer cursos online, nos estamos adaptando, bueno, también nos tenemos que adaptar a esta lectura de los alimentos. ¿no? Sí, sobre todo si vamos a comprar de manera virtual, porque ya no tenemos la chance de, de estar en el supermercado, tomar el producto y leerlo. Entonces lo bueno claro. sería que uno ya sepa más o menos con qué marcas manejarse, y al momento de hacer su compra virtual, eh, bueno, ya saben qué marca pedir. Esto, Cari, cuando uno tiene el hábito, y leyendo, encuentra un producto que es sorprendentemente alto en algo, no te lo olvidas más, o sea, no es que cada vez que voy a comprar tengo que volver a hacer la lectura. Ya uno va eh, haciéndose como un mapa personal de esta marca sí y esta marca no. Hay marcas de chocolate que son sorprendentes, que están vendidos como chocolate, digamos saludables porque tienen leche, y resulta ser que cuando uno va a ver la, la, la tabla de información nutricional en las grasas saturadas, que son las malas, cuando va a ver el valor diario, es decir, qué porcentaje de, de lo que yo debería consumir en el día me aporta, es altísimo. Entonces hagan la prueba, aunque sea para, para sorprenderse con algunos productos. Seguro, y las conservas también. A veces todo lo que es el latado que, vos, que uno consume mucho porque es rápido la cantidad de sodio que sí, tiene. Sí. Sí. Sobre, todo todo el sodio, sobre todo el sodio. Sí, hay que revisar porque normalmente cuando uno va al médico, bueno, salvo casos que, que vaya a un nutricionista que haga una dieta especializada para la patología de la persona, pero si no, más o menos siempre el médico hace más o menos siempre las mismas restricciones. Entonces a uno se le acotaría mucho el campo de, de consumo, pero si uno tiene esta herramienta en mano para poder entender lo que me está diciendo el envase y, y compararlo con lo que yo tengo que hacer, bueno, se amplía bastante el panorama, ¿no? Seguro. Bueno, Ale, muchísimas gracias, como siempre, muy útil todo lo que venís a explicar todos los lunes, así que muchísimas gracias. Ahora sí, vamos con la lupa al supermercado también. Con la lupa, gracias por el espacio, Cari, gracias. No, por favor. Y así pasó Alejandra Garro acá en la lupa, en el magazine de la radio. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. ¿Ya venimos?